Bueno, gracias por, por venir. Uh, es. Esperamos, bueno, como vemos que hay pues, más actividad, eh, no, no liarnos demasiado. La idea de hoy era hacer como media horita así de introducción de qué es eso de la ruda y qué hacemos aquí nosotras. Y después más o menos una hora de, de taller de intervención de café de colar que nos dé pie un poco a, a sacar, a ahondar en las cosillas que os vamos a contar así de primeras. No sé si alguna nos conocéis ya o habéis estado en alguna... Por ahí, María, sí. Vale, pues... Eh, bueno, aquí tenemos un montón de, de textos, como de PowerPoint de, de la facultad. Eh, bueno, y, que lo podéis leer y yo os prefiero contar desde lo personal, un poquito, ¿no? ¿De, dónde viene, ¿de dónde viene esto? viene sencillamente de las inquietudes de cuatro personas que estamos ahora aquí que se dan cuenta de que quieren trabajar lo mismo, que están ya trabajando un poquitín lo mismo y deciden juntarse para unas fuerzas, unir, hacer la fuerza. Eh, venimos un poco de perfiles muy diferentes, lo cual nos parece una ventaja del trabajo social, de la historia, de la educación, del arte, de la gestión cultural entonces hace que bueno, salgan proyectos como los que vais a, a conocer un poquitín ahora estamos nosotras un poco como promotoras ahora mismo de, de actividades como las que impulsan un poquitín más desde abajo pero luego hay un montón de gente también que son socias, que apoyan, que asisten, que dan ideas, que bueno que estamos abiertas también a, a incorporaciones y a que la gente aporte, ¿no? al final se trata para nosotras no de difundir un discurso que nosotras creamos sino de crear el discurso entre, entre todas ¿no? y dar cabida un poquitín a bueno, pues a discutir la, las cosas y a, y a construirlas entre todas. Eh, estamos, principalmente, decía él que él no sale de Santander, nosotros que estamos más por la zona de Torrela, vegas como un poco el, el lugar de, de unión, el punto de encuentro, aunque bien es cierto que salvo Eva, nosotras vivimos todas por pueblos. Y también por ese motivo el rural es un ámbito que nos interesa especialmente para, para trabajar. Eh, objetivos, así, bueno, ahí ha sido un poquito. Eh, objetivos de la colectiva La Ruda. Trabajar desde la prevención sobre todo desde el ámbito educativo. No hacemos intervención social de, de casos, no es nuestra, nuestra tarea, ahora mismo, esa no queremos que, que la sea. Trabajar desde la prevención, visibilizando las desigualdades de, de género y de esta manera ayudar un poco a deconstruir esas desigualdades y las bases que las, que las sostienen. Hablamos de deconstruir, pero también tenemos que hablar de reconstruir y de construir entre todas pues modelos que nos resulten un poquito más, más amables y más válidos para las vidas que nos apetece, que nos apetece al final. Eh, ¿Cómo se construyen estos nuevos modelos de, respecto a, al género? Pues eso, eso es lo que vamos desarrollando en los talleres. ¿no? Primero intentamos visibilizar cosas que ya existen, y después pues eh, ya, a partir de esas cosas que se vayan generando más que nos, que nos, que nos sienten bien, que nos apetezca, que sean, que sean así. Mm, esto es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacen? Vale, si esto está muy bien, ¿qué, ¿qué hacéis? Eh, hasta ahora hemos hecho talleres, eh, algún ciclo de, de cine a ver primero que si es un poco el, un taller de, de clown hicimos también hemos hecho hemos hecho la presentación de la revista La Madreja la presentación de la revista La Madreja claro, una he, presentación de, de diferentes actividades a lo que es el trabajo que, que queremos hacer claro si os fijáis todas las eh, actividades tienen un poco en común el el tema de, de las prácticas culturales como, como unión de todo, como que entendemos que las bases de toda esta historia que no nos gusta están en la cultura y especialmente en la cultura de consumo. Y desde ahí, desde trabajar identificando eso y luego reconstruyéndolo es la, es la manera que queremos, en la que queremos trabajar en general y hoy también. Y... No sé si se nos escapa algún dato importante ya para ubicaros de estas tías, Ángela, Laura, Marianela y, y Eva. Y ahora Ángela os va a contar un poquito de por qué hacemos esto de esa manera. Pues sí, como decía Samuel. Laura años a las amigas también, eh, bueno el interés un poco era, nos dábamos cuenta que había ciertos malestares y que muchos de ellos bebían ¿no? de, de asumir estas desigualdades que están dentro de la cultura que normalizamos y repetimos una y otra vez no y que eso producía en nosotras ciertas incomodidades, entonces un poco el interés era identificarlas no para pensar también en las posibles transformaciones. No solo como identificar, sino decir, bueno, pues vamos a generar un espacio en el que podamos pensar esas transformaciones. Entonces, bueno, porque... Bueno, eso, ¿no? Porque... Esto nos los podéis encontrar en el Facebook, eh, ¿vale? Pues si queréis alguna y colgamos cositas o, o queréis escribirnos con alguna petición o... o saber cualquier cosa, pues por estos medios. Eh, ¿Por qué analizar la cultura, no? ¿Por qué desde ahí, no desde otro lugar? Bueno, pues que... Nosotras creemos que es ahí, ¿no?, que no son solo elementos de consumo, uno no solo lee un libro o ve una película, ¿no?, sino que también son un espejo en el que nos miramos. Y a partir de ahí aprendemos una determinada cultura de género, vivimos una determinada sexualidad, incluso pensamos nuestra propia identidad, ¿no?, a partir de ahí. Porque son referentes, ¿no?, ¿quién no se ha sentido identificada con una película o con el personaje de un libro que ha leído o no? O sea, no solo son eso cosas que, que pasan así, las leemos y ya está, sino que es, estamos empapadas de todos esos referentes, ¿no? y, y hoy concretamente, pues, hemos estado trabajando desde estos ámbitos, cine, literatura, publicidad y medios de comunicación. Hoy vamos a trabajar solo desde el ámbito del cine también, porque es el, teníamos un poco poquito espacio y lo, la propuesta que traemos de intervención con Colás es a partir de cartelería cinematográfica, entonces, vamos a ubicar un poco el análisis aquí en cine y género para no extenderme mucho en esto, ya que vamos a, pero sí que dar más pequeña introducción. Ya que vamos a hablar del cine, pensar un poco qué pasa detrás de las cámaras y qué pasa adelante. ¿no? Hoy nos vamos a fijar más en cómo se nos representa, en qué pasa delante de la cámara, ¿no? pero detrás, por, por ver un poco cómo es eh, la estructura laboral del cine. Esto eran unos datos que salían de, bueno, de, una, de un informe que hace la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, que eran las nominaciones de los Goya, ¿vale? del 2016. Entonces, en este año, podíamos ver que, que los cargos o las, los puestos que tienen que ver más con la dirección, con la composición musical, con la dirección artística estaban mayormente masculinizados, mientras que otros como son las maquillaje y peluquería, producción sí que había algunas mujeres, pero sigue siendo todavía más, bueno, está ahí casi cercano, ¿no? Estaban más representadas por mujeres. Si vemos así un poco por porcentajes, vemos que solo superan el 50% aquellos que tienen que ver con diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y en cambio la composición musical, o la dirección de fotografía, los efectos especiales, tienen una mayor representación de, de obras, ¿no? Esto que nos dice entonces, esto era en el contexto de España, en el contexto, esto es un estudio que se hace también en, en el Hollywood, ¿vale?, de las 250 películas más taquilleras, o sea, la industria cinematográfica como absolutamente de consumo, eh, pasa un poco de la situación es un poco similar, ¿vale?, vemos lo mismo un poco, que se repite un poco la pauta que, que pasaba también en España. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, pues que la representatividad de las mujeres en los cargos de creación, poder y responsabilidad de las industrias cinematográficas está mayormente masculinizada, que se sigue reproduciendo una división sexual del trabajo y que además eh, tiene una valorización social diferenciada, ¿no? Porque no por todas las personas, pero sí que igual. No se ve lo mismo eh, un director o una directora ¿no? que un trabajo, por ejemplo, de maquillaje y vestuario. Como que eso tiene menos valorización social que lo puede tener, por ejemplo, la, la dirección. ¿no? Y también esto nos interesa porque también creemos que en esos, en esos ámbitos de, de, de creación, también eh, hay, o sea, el cine nos es, no es neutro y hay una mirada, ¿no? una mirada que está... Eh, situada, entonces esa mirada situada está contando una historia y hay una esa narrativa parte de algún lugar. Entonces si nuestra narrativa no, es, no está ahí, también pasa algo, ¿no? Faltan historias también yo creo que contar. Y bueno, pasando ya al otro lado, como a ¿qué pasa? Eh, jeje, hola, pues, Pasando ya al lado de qué pasa detrás de las cámaras, ¿no? cómo se nos representa, cómo aparece la mujer y no solo la mujer, ¿no? también la visión típica del hombre o otras realidades que muchas veces ni siquiera aparecen representadas en el cine y se omiten. ¿no? Pensemos en transgénero, en otras vivencias de la sexualidad, o otros cuerpos, bueno, todo eso que a veces aparece como ajeno a la cámara. ¿no? Pues... ¿Por qué nos resulta interesante también analizar el cine? Pues porque nos parece que, bueno, que es una fuente de primer orden para, para el análisis de las representaciones socialmente dominantes acerca de lo femenino y lo masculino. ¿no? Y también de esto que decimos, todo lo que no cabe en esas dos categorías de binomio y que también existe. ¿no? Y claro, está con la interacción de, la, de otras categorías, ¿no? no solo el género, sino también pues la etnicidad, nación, educación y cómo esas todas categorías generan desigualdades y opresiones ¿no? de diferente grado entonces la pregunta que nos hacíamos también es ¿no? hablando también de la representatividad ¿qué tipo de mujeres reflejan las películas? ¿no? ¿los modelos que nos muestran son reales? ¿qué aspectos de la realidad se destacan y cuáles se omiten? ¿no? porque Pensemos así como en... Luego tenemos ahí unos carteles que sobre los que vamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo, cómo se los representa, no? A las... A las muchas veces en, en Hollywood, vamos a pensar, ¿no? A las mujeres. Siempre hay como unos arquetipos y también en los hombres, ¿no? Si pensamos en, por ejemplo, Humphrey Bogart y eh, ¿no? Como son también arquetípicos, no solo las mujeres... Entonces, bueno, eh, creemos que trabajar a partir de eso también nos da un lugar para resignificarnos también a nosotras, ¿no? Y también a los hombres por su parte, porque muchas veces eh, asumir eh, esa, esas realidades que nos muestran genera en nosotras muchas violencias, ¿no? Repetir la norma muchas veces hace que, que, que salgan de muchas maneras violencias en, de diferente grado en nosotras, ¿no? Y hay gente que, la que repite, los que repiten la norma y están a gusto, bueno, pero hay, hay muchas veces que, que no. Y aunque queramos repetirla, hay muchas otra gente que queda fuera de esa norma ¿no? y que sufre esa violencia. Entonces, bueno, nos interesa trabajar desde el ámbito de la cultura también porque creemos que es una, uh, un lugar imprescindible para elaborar nuevos significados culturales que nos permitan vivir, eso es lo que decía San, no vidas más vivibles. Y es ahí donde para nosotras reside, pues eso, hay un gran poder del que empezar a construir. Y, y bueno, ahora, dicho esto, esta chapa, esta chapa, bueno, sí que también veníamos un poco hablando, pero que muchas veces eh, vemos escenas cinematográficas en las que están sucediendo cosas que nos producen, no que hay desigualdades y muchas veces se naturaliza. ¿no? lo tenemos como super asumido bueno y en la vida cotidiana también naturalizamos desigualdades que las tenemos tan interiorizadas o incluso que son invisibles a nuestros ojos que esto es lo que hablaba un autor de Pierre Bourdieu que era la violencia simbólica ¿no? hay, hay ciertas cuestiones que tenemos tan que repetimos y que, y que están ahí tan arraigadas en lo sociocultural que ni siquiera nos damos cuenta nosotras mismas que eso genera en nosotras violencias ¿sabes? Pero, pero luego se traducen en el cuerpo, o, o salen de muchas maneras, incluso a veces de forma inconsciente. ¿no? Entonces, que ahí también que haya mucho nexo entre salud y género, y que ya de eso se está estudiando un montón, porque también ¿no? está ahí muy presente. Es decir, hay cosas que no nos damos cuenta, pero que tienen, que tienen efectos en el cuerpo y, y en la mente, ¿no? Y en y al final en las condiciones de existencia de las personas. Y ya eso, no solo hombres y mujeres, ¿no? Por salir un poco de esta dicotomía binaria. Y, y nada, pues ahora vamos a pasar eso, a, a analizar un poco unas eh, imágenes de collage que nos va a enseñar Marianela Pero bueno, también para cerrar, pues, ¿por qué queremos establecer también o, una mirada feminista sobre, sobre estos asuntos de cultura y género, no? y bueno, lo que os ponía un poco aquí, porque supone establecer una conciencia de los paradigmas de exclusión que se han recogido en la historia, en la teoría y práctica, esto no es nuevo, ya la teoría fílmica feminista desde los 60 y 70 lleva trabajando en esta línea de, de pensar sobre la representación de la mujer, de pensar sobre la estetización de los cuerpos y también de visibilizar el trabajo y rescatar, hacer arqueología de trabajos de mujeres, que, se, que muchas veces han pasado desapercibidos, y, o se han invisibilizado, o no han tenido la repercusión que, que igual se merecía. ¿no? Entonces eh, la teoría fílmica feminista ya lleva haciendo esto mucho tiempo, y bueno, lo que quiere decir es que, que no veamos la imagen o la película sin más, sino que tengamos un sentido crítico a la hora de descifrar un poco, pues leerla, ¿no? De cuestionar su carácter aparentemente referencial, ver los códigos que la constituyen, ¿no? Y, y bueno, y ver si nos sentimos cómodas ahí o si queremos resignificar algo, ¿no? ¿Y nada? <risa> Eh, bueno, vamos a, a trabajar con la técnica de collage eh, La técnica de collage eh, que hemos decidido incorporar al trabajo de, de los talleres que venimos realizando eh, La hemos incorporado un poco como para que tomemos conciencia De la capacidad que tenemos de transformar una realidad Cuando la tenemos presente y cuando somos capaces de hacer este tipo de diagnósticos o cualquiera otra, ¿no? Que están relacionados con el significado que esa, ese dibujo, esa fotografía, esa síntesis o esquema de realidad eh, pre nos presenta, ¿no? Eh, el collage, bueno, no sé si todas, pero calculo que sí, han visto <risa> collage en sí. su vida y lo hacemos desde pequeñas, ¿no? Eh, es una técnica que consiste en ensamblar, cambiar, pegar, modificar. Se <coughs> usar infinidad de elementos. Para realizar un collage podemos utilizar desde papeles, cartones, fotografías, elementos de la naturaleza, objetos, eh, lo que queramos. El collage nos habilita a poder desarrollar nuestra capacidad de exponernos Frente a una realidad que nos incomoda o que no nos gusta o que queremos modificar. La mayoría de, de los collages, que, bueno, todo esto es lo que hablamos, ¿no? Ensambla lenguaje gráfico de diferentes naturalezas, ¿no? Eh, son formas artísticas de presión contemporáneas y no tanto, porque hay, hay este collage que tiene muchísimos años en la historia y que han realizado artistas desde hace muchísimo tiempo eh, con diferentes soportes además eh, como concepto artístico permite anclar distintas capas de significado ¿no? un poco lo que hablábamos ir sumando y a la vez que sumamos ir agregando significado a esas sumas que nosotros entendemos como que modifican esa realidad que queremos ver es una herramienta que contribuye a la transformación de la realidad, evidentemente, y, y a las posibles nuevas ¿no? miradas, que es de lo que se trata, o sea, lo que vamos a intentar es, a través de unos afiches publicitarios, esta vez son de cine, que hemos trabajado también con publicidad, que nos muestran determinados estereotipos, eh, estereotipos en, que son muy marcados en su mayoría Pero, que no me dan <risa> están italianos porque la resolución es la que de... sí están italianos <risa> <risa> a ver, evidentemente eh, bueno, evidentemente que tienen estereotipos muy marcados no las elegimos especialmente para poder identificarlos eh, con... cabelmente es dicen mira hostia, ¿qué es esto? no eh, pero eh, si nosotros mira, hacemos una mirada que no sea esta y lo vemos de repente por ahí estos o cualquier otro afiche seguramente nos pasan inadvertidas un montón de cuestiones que están relacionadas con lo que el efecto que ese cartel tanto publicitario como cinematográfico, como puede ser un dibujo, una pintura, una carátula de libro, nos está mostrando. Nos está mostrando algo que nosotros, como bien decía Ángela, estamos internalizando y llevándolo a nuestro hacer cotidiano y a nuestra mirada cotidiana. ¿Está? Con los estereotipos pasa eso. Nos han, la cultura nos ha, Metido determinadas formas de funcionar, determinadas formas de ser, de estar, de sentir, de parecer, que nos ha llevado a creer que es así como son las cosas y que no hay más allá de eso, salvo raras excepciones. ¿no? Eh, Cámbiame sí. ah, la. Seguimos. Bueno, esta es una. Es un collage de Hannah Hodge. Eh, Hannah Hodge era una fotógrafa, básicamente, pero eh, trabajó con collage durante muchísimos años y eh, nació en el 1889. ¿Vale? Y fue la única mujer que se, bueno, se metieron varias dentro de la, del dadaísmo. ¿no? y del surrealismo eh, que eran mayoritariamente hombres los que estaban también dentro del surrealismo en ese momento pero ella se mete ahí y además de meterse eh, por primera vez dentro del surrealismo y el dadaísmo logra incorporar eh, la mujer como herramienta de cambio ¿no? o sea, la imagen femenina como cambio de una mujer liberada y de una mujer eh, que pudiera contarnos cosas esa es Hannah Hodge. bueno pues esta fue también fue expulsada de de Alemania por los nazis y bueno, tuvo que exponer en, en otros lugares y, y vamos, tuvo éxito en casi todos lados menos en, en Alemania en ese momento eh, esta, es Lara Lars y no, esta no es Lara Lars ¿Te la pasó la otra No, no, no, ah. no, déjala déjala esta es eh, la que tengo aquí es Wanhe Chimuto Wanhe Chimuto es keniana y lo que hace es denunciar la colonización denunciar el racismo los estereotipos y, que, que caen sobre la mujer de raza negra y además de eso eh, lo que utiliza en su lenguaje más que nada es tratar de romper con la hipersensualidad de la mujer negra contemporánea eso es lo que busca a través de, de los collages eh, bueno esta es brutal esta es brutal esta sí es con walker inglesa esta lo que hacía era poner de manifiesto en un momento en que la revolución sexual eh, llenó un poco el mundo de contenido de libertad sexual pero en el que los cuerpos desnudos seguían siendo eh, tabú ¿no? entonces eh, frente a esa hipocresía social de eh, liberación por un lado, pero el desnudo como tabú. Ella lo que hace es incorporar desnudos eh, dentro de collage de edificios, fotografías, esta era fotografía <tose> tarde, muy buena. Y se puede dar una vuelta con esto, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, pasa, sí, sí, pasa, la pasa, bueno está. Esta es inglesa también y denuncia ha denunciado a través de sus, de sus trabajos eh, cómo eh, la figura femenina eh, tal cual eh, está entendida dentro del estándar de belleza eh, puede distraer la atención de cualquier eh, cosa que esté ocurriendo. ¿no? Entonces ella fija sobre fotografías de situaciones bélicas eh, figuras de mujer con, con estereotipos de, de moda para que para que eso no veamos como la atención de esta sociedad se fija en este tipo de cosas y no en estas otras ha hecho denuncia con su collage permanentemente Creo que hay otro de ella que estamos sí, no sé, más, sí. más adelante. Le pongo si quieres. Vamos. Este es de Hannah Hott también. Qué brutal. Bueno, esta es de, de Kruger, de Bárbara Kruger, que Bárbara Kruger además es, eh, es fotógrafa también, es diseñadora, que es una mujer que, que hizo un diagnóstico muy interesante de lo que es la libertad y de cómo utilizarla para trabajar y que según ella, sin libertad para trabajar no hay dignidad posible dentro del arte, ¿no? Y lo que hacía era intervenir eh, fotografía que los de ella son muy muy similares porque siempre utilizó fotografías en blanco y negro y luego eh, palabras en rojo, los marcos donde este, cuenta muchísimas muchísimas cosas, pero tiene tiene algunas de mucha denuncia política. ¿De qué año es este Estas son del 60 y, de entre 60 y 70. 70 ¿no? más sí, más 30, más. De, ¿Sí? Sí. ¿Quién cree? se piensa que es? Es hora de que las mujeres paren de ser, de estar eh, amablemente cabreadas. <risa> Pues ya acaso. Claro. Esta es de la anterior, ¿no? ¿Es esta es de la anterior, esta es brutal también. No, la ven ahí. Y, y la escena de. de guerra. Bueno, esta es, eh, Esta es muy curiosa. Esta es muy curiosa porque esta es. ¿Aquí la tengo. Marta Rosler que lo que hizo ¿Así? fue, sí, fue lo que hizo fue incorporar eh, el cuerpo de la mujer para denunciar toda la discriminación que ocurría con el colonialismo. Y algunos de sus trabajos eh, son, vamos, súper, este por ejemplo, es brutal. Y utiliza texto también atrás, porque esta también escribía poesía. Y utiliza texto que ahora no se, no se puede leer bien, pero bueno, el texto le da contenido también al, al collage. Bueno, esta es la misma que vimos hoy, la de los cuerpos del mundo, <coughs> utilizó esta técnica de collage y de pintura y collage en el sub de Nueva York por ejemplo y, y bueno y provocó ahí un, una buena movida y estuvo prohibida, estuvieron prohibidas sus obras por un tiempo y, y bueno esta es de también esta es de también es muy visual también Aquí tenemos a Cruel otra vez. Esta obra de arte es solo eh, una parte de, de lo que nos retratamos. Si sí, sí, alguien sabe más Mejor. Sí, de lo que nos miramos, ¿no? Sí, de donde nos miramos. De donde nos reflejamos o miramos, algo así. Algo así. Bueno, bueno, esto es un poco para que os meen también, ¿no? en, en, en Collage Femenino, estas son las imágenes de mujeres que trabajaban el arte a través de Collage. Hay un montón más, eh, hay incluso algunas que estuve buscando muy nuevas, y tengo acá una para comentarles, porque creo que vale la pena darla. Eh, acá Mariana Mizarela esta es una portuguesa la además nació en el 87 es un padre joven tiene sí. unos trabajos buenísimos y después hay otra que es uruguaya que no la conocía además sí, sí, sí, si no la conocía Ahí está Paula do Bravo. y es hija de de portuguesa pero nació en uruguay es uruguaya y también ella hace máscaras con collage y hace collage con rostro de, de mujer eh, bueno cuando decimos eh, si nos reconocemos en esas representaciones no hablamos de este tipo de representaciones ¿no? de las representaciones en las que, en las que evidentemente nuestra nuestra no solo nuestra figura, sino nuestro gesto, nuestra manera de, de estar presente en, en esa realidad. Igualita. Es mi es, que esta, es bastante diferente a lo que, a lo que pensamos podría ser ahora, pero sin embargo, si miráramos eh, publicidades, eso no, no lo los hemos traído hoy, porque nosotros... Dividimos nuestro trabajo cuando hacemos talleres, que eso creo que no lo dijimos. Cuando trabajamos cultura y género en varias sesiones, trabajamos una con cine, otra con literatura, otra con publicidad y otra con medios de comunicación. Entonces ahí trabajamos material a material y podemos observar. Es, que es inabarcable, Es brutal. Es brutal. es brutal, brutal, brutal, Incluso este Incluso cosas que, que te parece mentira, que hoy por hoy que sean capaces de, de, de evitarlas y de sacarlas, ¿no? Así, volverlas por ahí como si nada. Es cierto también que en los últimos años ha habido muchísimo movimiento en torno a denuncias al respecto de carteles de publicidad, de, de eventos, de, incluso hasta de la Feria del Libro ya estuvimos viendo en, en Madrid, no en Zaragoza. Una Feria del Libro en Zaragoza que también estuvo vetado en el cartel. Pero bueno, la cuestión es que la figura femenina. Sigue sí, vendiendo nosotras, seguimos vendiendo nosotras. Somos el producto de consumo, ¿verdad? Más que lo que nos quieran vender. Nos venden lo que sea a través de nuestra propia imagen y de lo que se ha creado en relación a la imagen que tenemos que tener. Eh... Bueno, no mucho más. Nos vamos a poner a trabajar. Nos vamos a dividir en grupos. Vamos a ver cuántas personas somos. Eh, sí, calculo que y, y redes, tres, cuatro, cuatro grupos. Hacemos cuatro grupos. Trabajamos con carteles. Les vamos a dar una bolsa con material. Sí, con tijeras, con pegamento sí, tenemos y luego les vamos a mostrar sí, algunas sí, intervenciones sí, que ya sí, se han hecho en talleres que la verdad que Bueno, está y hay algunas eh, películas por ejemplo, sale lo que el viento se llevó, ¿no? que es un clásico y hace poco leía un artículo que decía que cómo sí, no se había... Eh, también desde el movimiento feminista, ¿cómo no se había tenido en cuenta mucho más el personaje de esta mujer como, como gente que había, había salido de la norma y había roto, aunque fuese una burguesa racista, toda la película no tiene como un montón de tintes de desigualdad absoluta, pero que ella como que, bueno, que también hay que saber ver que es una ficción y bueno, y que hay que ver un poco que los arquetipos, bueno, se basan en arquetipos, ¿no? Y que los arquetipos nunca entre la norma y la realidad social vivida hay un espacio de resistencia. Y ese existe. Y entonces, pues bueno, claro. que nadie encarna la norma 100% porque estaríamos. no podríamos vivir. ¿sabes? <risa> <risa> sería demasiado insoportable. Sí. <risa> entonces, bueno, vamos poniendo por ahí carteles y que os invitáis al que más os apetezca, ¿vale? Tenemos <risa> uno, dos, tres, cuatro y sacamos a que la gente se vaya in, in. Y... visto señor. está italiano para que podáis sí. trabajar bien tres oh, cuatro <ríe> bueno, personas como mucho Apoyo. apoyo apoyo apoyo sí porque a ver venga el pájaro a ver, hemos Me puesto un montón bajar, de carne por aquí para como exagerar un poquitín en el ron en el que está ella y hemos puesto así, unos filetes. Y comida, sí, aunque sí, se la ve como comida básicamente. <risa> eh, ¿Qué más? A ver, la garra esta, ¿no? Como que... Porque él sale dándole un bufetón a ella, la imagen original. Entonces hemos querido ponerle a ella la mano, la fuerza, más grande, de la fuerza. ¿no? ¿Y la fuerza? La cerradura está en el sitio clave. Ah. Él como machete. Entonces hemos puesto ahí una cerradura. El corazón boca abajo también significa como que es un amor Si sí, sucede esto es que el amor no. Y en la, en la cabeza que... lo de los huevos cocidos Pues porque son huevos duros. La la está, la está pegando. Y es un huevo duro. Ah, en la cara pone eh, soy en su grito de, pues, de esta situación. Pone soy. Y en las palabras pone, pensamiento crítico, cambio y siembra. ¡Muy bien! Vale, vale, vale. O sea, que este es tinta y punto, y nada más. Ni carne de cañón, ni de mercado, ni de nada. Y bueno, este es ella <risa> y el punto. ¿No, no, son nada, son? ¿No te ha no salido en este rato? Y ella está ahí como un pierroto, como un... ¿Y el sí, pájaro sí, ese sí. que hay en medio? ¿Cuál? Ah, el pájaro. El pájaro, a ver. El pájaro es puede, una idea de libertad, ¿se de, construir, de, de, de, de, de construir. Es símbolo de libertad de, y cómo no me construir. esta ramita sí. de aquí que me desarmas el nido. Ah, ah, ah, <ríe> o no me pongas esto aquí que. No sé, digo, ah, ¿no? Era, un poco, sí, sí, era un poco símbolo, símbolo de libertad, de, libertad de, hacer, de, de, de, de, bueno, de empezar a hacer algo construyendo pues, nidos. Abrir alas y empezar a construir. Y nada, esto era un poco más. Sí, porque ella está ahí como sumisa, como aguantando y lo que va no a hacer es volar y cambiarlo todo. Muy bien, <ríe> Venga, otra. Okay. A ver. Esta, bueno, sí. Lo dejo. Esta, tenganos hoy y lo vas Yo lo aguanto, ¿vale? Estas las flores floresta. Bueno, decimos que es eh, porque lo hemos intervenido tanto. ¿Cuál era <risa> el original? Eso. Era el de eh, Fofadas lo mm -hmm. ah. ah, y el Olombo. Ah. Mari. La Sí. bueno, pues nada, hemos diferenciado lo primero, ¿no?, como los dos grupos, ¿no? Aquí estaban eh, ellos vestidos de mujer, ¿no?, y bueno, hemos divagado demasiado de igual. Eh, nos hemos fijado sobre todo en la diferencia que había en, en ellos, en la mujer que representaban ellos y en la mujer que representa ella, ¿no? Entonces, como el canon, el... el, el la forma del el cuerpo que tiene ella, eh, simplemente por eso, le da un rol diferente al que tienen ellos. Entonces, bueno, hemos puesto lo de delfines y ballenas, por eso de la, de la diferenciación, eh, a ver, es que tiene tantas cosas sí, <risa> que... tiene muchas cosas el, el 3,99 le hemos dado ahí una vueltita de cómo por un céntimo fijándonos en la, contabas sí. de la, la... Sí, de la el ciclo del 99, un poco la satisfacción el que nos falta siempre llegar a algo no como y... ese céntimo a veces es la, la diferencia entre los delfines sí. y las ballenas ¿no? Pero bueno, vamos, entonces... de verdad, muy loco bueno, muy loco entonces no, eh, luego Oh, a ver, sí. Representar, por ejemplo, en el marco, haciendo una lectura de afuera hacia adentro, en el marco, lo que habéis dicho de romper la dicotomía binaria, pues hemos roto como el 1-0, 1-0, ah, que es el, el lenguaje de, de binario, la informática, con una estrella. Y bueno, y por aquí ya hemos o sea, se empezado a romper, una, hemos puesto una flor, un 3, una X, utilizando el continuo de que esto ocurre todos los días, hemos recortado días de la semana para para encuadrarlo en que es un sí, continuo sí. ¿no? que es algo temporal eh, decidimos poner mucho fuego mucho fuego por la cosa esta de también el hot time continuamente en él el... claro, sí, claro, claro, claro pero el fuego es diferente el que estaba en nuestro claro. estado <risa> <A> ver... <risa> es es y es, es un fuego de sensual no es es, como, es diferente, ¿no? El calor que transmite este fuego que es más... Sí. Grrr, que el fuego El, el, el calor que transmite sí. sí. este modelo de mujer sí. que no es el que... Yo aquí vi claramente este cuando dibujo. decidimos poner fuego y de decidimos poner la estufa, a diferencia del fuego, y la, la pusimos aquí, a este lado, a mí me vino una imagen que no había pensado previamente, sino que era ponerle bajo el calor del diván como esta cosa de la mujer, del consumo de pornografía que tienen a las mujeres como en estabulaciones frente a una webcam y se puede hacer un consumo tranquilo ¿no? al calor de la estufa mientras que otras mujeres son las que ponen la carne en el asador ¿no? y bueno, pues eso fue lo que a mí me... A la... lo bueno de eso el comentario que puedo hacer es que a la vez que las compañeras... Eh, ponían elementos, ¿no? Pues sí, se me estimulaba me el, claro, el qué poner, claro, sí, el dar sí, el significado, sí, sí. que inter... No, a mí eso me, sí. me ha ocurrido. Luego la frase esta que pone aquí, no, aquí, no obstante, hay que, hay que no, luego hay que proceder que hay que procurar que realice actividad física regular para que no supere su peso, peso ideal que oscila entre ah, tal y, ah, y bueno pues hemos puesto el de la como el que cae del cielo no como las que, estrellas y como la industria que la era industria enfocada a mantener claro. este modelo de mujer Eso, sí, sí, y, sí, como, sí, como sí, si la cifra claro. cayera del cielo ah. luego sí que nos fijamos y fijó ella mucho en el ukelele no de y le pusimos el love to love por decir que claro el ukelele sí está tocando un instrumento pero es un instrumento súper fácil de tocar no era lo que decía no lo que era cómodo, curioso, ¿no? ¿no? yo os dije no es inocente yo lo que os dije fue no porque he hecho una defensa he hecho una defensa del ukelele yo lo que, claro, es como, yo lo que os dije fue no es inocente que le hayan puesto el ukelele no es inocente que se lo hayan puesto pero aún así Amo la comodidad, es decir, ¿por qué no voy a tocar el UQLL? Pero no es inocente que se lo hayan puesto, entonces es como, pues lo rompo, amo la comodidad, ¿por qué no? Y el UQLL, si ¿Sí es más cómodo, ¿por qué no voy a tocar el ukelele. Sí, sí, sí. Porque han rejubilizado también. comentar este el, Sí, eso. Para acabar algo más antes de colocamos para... yo ¿es tuyo, Lucía las pechugas están <risa> ahí. y luego poco lo que sí que queríamos era ser un poco optimistas ¿no? en todo este panorama y, y decir como bueno los días de la semana el sistema 01 mmm, unos pero queremos también decir pues que hay mil amores para mil razones y que a partir de estamos aquí y a dónde vamos y, arriba, y, que no, que sea, arriba. y que sea eso, una reflexión que nos lleve a una realidad diferente, ¿no? Sí, lo que nos estamos. A ver, vamos allá. ¿Qué guay? Qué bonito. Bueno, eh, a nuestro collage le hemos querido titular Información práctica. Práctica. Eh, bueno, aunque esté encabezado por aquí Reviyuca, pues también, al igual que nuestras compañeras, eh, tiene muchísima información, ¿no? Incluso le hemos puesto un añadido aquí porque se nos quedaba pequeño oh, sí. y como comentabas tú a medida que nos retroalimentábamos no era como ah sí esto por esto y esto y a todo además le sí, encontrabas un sentido que al principio sí, sí. estabas un poco así difusa pero pero eso y no sé a ver, de a ver aquí arriba, hemos abajo. querido representar las mujeres con, o sea los aviones con con, con mujeres al también un poco crítica pues a lo que venimos diciendo de la, digital, de la, la era digital que, que al final pues más que la era de la o sea, información, y que es estás poco con móvil. la era de desinformación. Y aquí a él le hemos querido cambiar bueno, el torso. Bueno, es King Kong. Es la película de King, King Kong. le hemos querido cambiar el torso. Sí, ¿Qué ¿Qué lo hemos respetado. ¿Para no. Bueno, aquí King lo hemos respetado, pero hemos puesto King de Endis En plan, el final está cerca, Rey. Y hemos puesto, y hemos puesto como... una imagen de una mujer como muy empoderada. Sí, nos muy empoderado. Como empoderado. imagen futura. hemos puesto hasta Hay los huevos sí, es un poco así, ¿no? <risa> Hasta los huevos de estar, por ejemplo, los niños y la cultura que va viniendo, viendo cómo las mujeres de... hablamos bajo una máscara machista. Ajá. Qué, qué guay, bueno, ¿no? esto ha sido un añadido de última hora. Y bueno, luego... sí, bueno, la bebida, esto, <risa> las mujeres, pocan, mm, es siempre como producto de publicidad bebiendo. de beber, porque claro. siempre la ponen acompañado de, de la bebida, pero no como ella, la borracha, la que se sale a tomar una cerveza sola y se emborracha sola, que también lo hace perfectamente. Y, plata, ¿no? y luego también plata, plata, ¿eh? el cuerpo, todo géneros no le hemos tapado los, los pechos, hemos Esto puesto los donuts, o sea, lo hemos resaltado. Sí, queríamos la poner idea. pezones en eh, forma un poco de cono, pero no encontramos la idea clara. Entonces, bueno, pues unos donuts que son también muy redondos y muy jugosos. Y, y, y bueno, eso sí, no sé qué más. ¿Y eso? Sí, ¿Y eso qué, es qué queríamos? ¿Lleva bolso, Nico? Lleva bolso, Lleva bolso claro, pues es rompiendo al igual. Romper todos estere... sí, como sí, romper todos los estereotipos, él con... Con los senos, vale, ella vos. con el plátano... Con la botella, como decía Paula... Le queríamos poner unas, bra unas braguitas, pero se nos han caído. Se nos han caído por, por el mismo. camino, ¿Por pero bueno, están... Claro, le hemos si respetado a Revilla, ¿eh? No, no sí. es, es, Dentro de lo que, es que es sabe. ¿Es una que habéis dicho que era la nueva incorporación? ¿Qué es? Es que yo... Pues, Esto, muy ¿Esto? Muy es, no, nada, no. es un cuadro... Pero como arte. O sea, bonito. El cuerpo de la mujer como arte, como algo bonito. No como no, algo... No, no, no, no, no, para citar o para... Sea, no, no es para citar ni para ser... Es, sí. no hemos vestido nada y luego son hemos dos mujeres también. Que también, pues eso, la comunicación sí, entre, no, no, no, entre no, no, no, todos. No sé, es que tantas cosas hemos comentado a medida que lo íbamos haciendo sí, que era como... como que lo veíamos. Oh, no no sé, sabíamos que luego igual lo pillabais, pero bueno, o sea, nos ha gustado un poco de la experiencia. no y Nos ha de la situación. Ha estado muy no, guay. La sí, sí, está sí. Muy, sí. Muy sí. Guay. Y este es el cartel. Y este es el cartel. Bueno, hemos elegido Mujercitas Lo primero que hemos hecho es quitar el citas Mujer, ¿no? No somos Mujercitas ni Chiquititas Lo hemos desplazado un poquito Y no ex citas no, como... no excitas. No <risa> oh. extitas. No ex eh, aquí hemos puesto pues el símbolo de. Estaba con la carita así de la mujer sumisa, con ojos de gatita, hemos puesto de gatita. ¿Sabe? La cabeza de, de tigre, un poco también eh, hemos puesto en contra de él, esta dicotomía que hemos utilizado todas, creo. Eh, pues el cuquito es el cuquito, ¿no? Me pareja, los <risa> dos chicos ah, están estos bailando pareja. también con... Bueno, sí. es, el, pijama el, el pijama de Rosa al abuelo, ¿no? Al abuelo. También con el tema de las vestimentas. A mí esta parte me ha gustado también por Mothers, daughters Rebels. Es como parte que siempre entre mujeres muchas veces nos han tratado como que seamos enemigas. Sí, y hecho, no, sí. somos rebeldes, damos nuestro coraje. Nunca enterrar el coraje, pero no vamos a... no somos enemigas y hoy se va hablando de tú sí. <risa> es que lo de, eh, también nos hemos dado un poco a la no, estoy flipando y lo conceptual me ha encantado pues, nos ha sido un poco improvisar luego el concepto ha venido un poco esto es porque somos unas frikis de los gatos no tienen ningún <risa> sentido de género <risa> claro, claro, claro, poder expresar lo que te gusta pero claro, claro, claro, claro, claro, claro. es un gato Contribuye a, a, a, a, a cambiar acabar. este sistema ¿Qué? patriarcal, entonces se usa de las armas del sistema patriarcal para luchar contra los marchirulos, <risa> <risa> <Eso> es. <risa> es un gato anti-marchirulo. ¿no? Eh, una epilepsia de estas ah. y cuchillos. Ah. <risa> Aquí a, a la Botticelli le hemos puesto unos bonitos calzoncillos. A también, Alba. Unos cuchillos. ¿Quién es? La, unos cuchillos? la dama Botticelli, la Eva oh, de, Eva de Boti. Qué bueno. Con sí. sus armas en las manos y por de todo la gran nonna. Sí. sí. que se lee aquí. Bueno, cayó la máscara, ¿no? Que siempre las... Bueno, pues llega un punto también que la vejez no forma parte tampoco de lo cotidiano. Parece que no existe. También la decadencia del cuerpo. Y, y bueno, que forma parte también de la realidad, ¿no? Asumir la, los, los procesos del cambio. Y bueno, esto también, una. una hamburguesa. Hamburguesa. <ríe> Bizarras, no, no, no, no, no. un lacito. Ahora ah, sí, sí. La, sí hombre, las zanahorias. Sí. Esto también tiene que ver con que el tigre come zanahorias. No, no que salía ahí la... como también. Es vegano. Y nada, que el impulso para seguir haciendo cosas. Bueno, espero que les haya servido la experiencia. Y que, y que eso, y que también eh, cada vez que miren algo, ya sea una circunstancia, una foto, una imagen, un libro, un, una película o lo que sea, le den la vuelta, ¿no? Y vean que es posible, es posible darle la vuelta a la realidad es tan posible como querer hacerlo, nada más. Y la mirada siempre, después que se trabaja con, con transformación y con intentar eh, buscar eh, todo aquello que queremos transformar, eh, ya nunca más vuelve atrás. O sea, después que aprendemos eh, a tener una visión crítica al respecto de la realidad que nos rodea, es imposible que volvamos a mirarla de otra manera, nunca más, ¿vale? Entonces, es ir incorporando herramientas que nos permitan mirar la realidad de una manera distinta y no volver a mirarla nunca, como la veíamos antes. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, pero también que pues, cada uno tiene sus procesos, ¿no? Y que en ese camino también hay, a veces hay también situaciones, ¿no? De malestar, incluso, ¿no? De... Adentrarte en todas estas cosas, creo que hoy lo ponía Carmen en el Facebook, a veces también genera, ¿no?, eh, contradicciones, uh -huh. eh, bueno. Y malestares, sí. o sea, vamos. Pero bueno, que también se acompañada. Sí, porque lo... Estamos ahondando, ¿no?, metiéndonos en, en todas aquellas cosas que tenemos incorporadas, naturalizadas, sí, bueno, metidas. Entonces, todo eso sonerías también ¿no? que después tendremos que ir sanando pero siempre entre nosotras es más fácil de sanar cuando podemos poner de manifiesto la realidad que queremos ver y por qué queremos verla de una manera determinada y después bueno que lo, lo que decía Carmen también ¿no? lo de las gafas violetas o moradas o, sí. o es, es eso también es darnos cuenta de que la mirada es la mirada que nosotros veamos y la que queramos poner en las cosas y después saber y entender también de que no es no es algo que esté presente solamente en, en los estereotipos muy marcados de cuestiones sino que en todos los intersticios de la vida se filtra se filtra el el tema de la violencia, se filtra el tema del género, se filtra el tema del machismo porque está presente en todo en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos y es trabajar con eso, vivir con eso y sacar también los mil amores y mil razones ¿no? para, para poder seguir contribuyendo desde todos desde todos los espacios y bueno, eso... Que la pasamos bien, nosotros la pasamos sí, bien, bien, sí, sí, bien. Sí, nosotros sí, bien, Así que muchas gracias que a todas. ¿Alguno que más que algún igual se está preguntando? si sí, sí, ¿Nos también. ha quedado tal? Lo, le sacaremos una foto, lo pondremos en, en el Facebook, que es Colectiva La Ruda. Eh, y eh, no sé, bueno, os lo comentamos un poco porque está todavía en pre-proyecto pero es posible que usemos eh, queremos usar los, los colas o parte de ellos fragmentos de ellos para crear un proyecto artístico no sé si a me parece tiene algo que comentar si no le parece tengo tal que antes se nos olvidó comentarlo pero pero que ahí queremos que esto se socialice lo que se está produciendo aquí que se socialice claro, muy guay. Eh, y luego que si queréis recibir igual información por mail o así de actividades que hacemos, aquí hay una hoja de, lo tenemos como registro de socios no vamos a o sea, es simbólico vais a figurar en una lista no os vamos a petar el correo ni nos vamos a pedir nada vale, que lo dejamos si aprovechamos tiempo. y os mandamos una cosita que se nos ha olvidado hoy que es una, una guía de pues si estamos viendo sí. películas machistas, publicidad machista y todas estas alternativas hay no? de series, de películas, oh, wow. de documentales, ah, bueno. que, que tienen esas otras miradas, claro. ¿no? Entonces, sí. bueno, si eso lo podemos, nos lo mandamos al correo. Y que si tenéis también vosotras referencias, sí. que, es que también sí, sí, sí. os las podéis hacer sí, llegar. Claro. Es que sí, claro. Un banco de recursos. Y pues, pues sí. sí. sí, que muchas gracias. Sí. Y que sí. muchas gracias. Sí. Sí. Sí.